Hola chicos, eh, hoy os tengo algo que contar eh, Resulta de que yo era un gran fanático a este juego Gracias a un amigo mío llamado Bueno, un amigo de Roblox llamado Ploskycrack16, ¿vale? Y empecé a jugar este juego Y resulta de que hubo una vez en la que me encontré a un co-creador de este juego. Obviamente él tiene comandos de administrador. Entonces lo que pasa es que. Estuvimos hablando obviamente en inglés. Y. Bueno resulta que en ese momento yo tenía un Ferrari 458 Italia. En este juego. De 300 mil dólares. O sea. En ese punto sí que era un gran fanático de este juego. Y... Él eh, hizo una broma. Broma a la cual ya me arrepiento. Resulta de que... Sí. Eh, le dije, ¿cuál es la contraseña de tu cuenta así de broma? Y él dice, ¿en serio me preguntas eso? Y yo le digo, Sí. Sabes, de bromas, y pum, me banea del servidor, por eso estoy ahora en este juego, eh, del servidor, y resulta de que eh, cojo furia y dejo de seguir a este juego, dejo de tenerlo en favoritos, y le doy dislike y me salgo de su grupo. Eh, y resulta de que eh, he pensado, es que en ese día fue mi culpa, o sea, fue mi culpa y ahora me arrepiento. Entonces eh, hace unos días empecé a jugar y vendí el Ferrari. Y después de vender el Ferrari y ganar dinero con la moto esta... Vale. Me compré un Lamborghini aventador. Vale. Este es un Lamborghini. Y... Pues eso. Que... Pues ya me vuelve a gustar este juego. Eh, el amigo del de que os contaba, Pluski Crack 16, es este. ¿Eh? Pluski Crack 16, que somos amigos todavía. Eh, bueno, es este el amigo los kickrack 16 last online 3 de Saturday. se registró en el, el, el 3 del 2020 y eso y bueno solo os quería contar de eso ¿vale? así que bueno ya está Suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos y recordar no eh, pues que y recordar y no sé sabes adiós adiós adiós pum pum pum